a todos, gracias por la invitación a la cátedra y gracias por, por, este, por esta iniciativa me parece importantísima yo les tengo que proponer a los estudiantes que están acá entrar al túnel del tiempo la única forma en que podemos hacerlo es una entrada al túnel del tiempo porque yo trabajé con Gregorio Weinberg <coughs> cuando Gregorio Tenía una edad o sea, que estaba entre Nicolás Zarata y los nietos y nietas que están acá. O sea, Gregorio Baimber tenía alrededor de 42 o 43 años cuando, cuando me tocó eh, trabajar en, en su cátedra. Yo era estudiante. Estaba en la mitad de la carrera de Ciencias de la Educación. Eh, pero antes de eso como digo, era estudiante antes de, de elegir trabajar en su cátedra y de ser elegida para el trabajo en su cátedra y como estudiante quiero traerles en este ejercicio de, de del tiempo porque nos estamos yendo a 1962 insisto, es importante ubicarse ahí eh, el clima académico y cultural de la carrera de Ciencias de Educación la carrera de Ciencias de Educación se había creado junto con la de Sociología, la de Psicología, las carreras modernas, digamos, de Ciencias Sociales, la de, la de Antropología Social, en 1957. Es decir, en el 62 estamos en pleno desarrollismo, para seguir la línea de Nicolás y de, de Pablo, estamos en pleno eh, desarrollismo, pero no solo Desarrollismo y Modernización ya seguramente deben haber visto esto antes y lo van a ver de la, de la materia clara sino que eh, también estamos en, en la Teoría de la Dependencia porque eh, no vamos solamente a mencionar eh, la Modernización y el Desarrollo Teoría de la Dependencia y ahí nos encontramos en una oscilación epistemológica interesante Quiero recordar que el libro Modelos antes de aparecer como libro aparece como documento de CEPAL es un documento de Capita Celeste, como los documentos de la CEPAL es decir, eh, que lo, lo vamos a llamar el ala progresista de la CEPAL no me gusta, pero sí eh, lo podría llamar eh, el ala de la CEPAL que mira América Latina desde América Latina porque claro, pasa, mira América Latina y la pregunta es desde dónde la mira. ¿Desde dónde mira América Latina eh, la gente que creó la carrera de sociología? Bueno, Miran América Latina, pero no desde América Latina. Eh, este panorama, no sé si a todo el mundo, pero a mí personalmente, que era muy joven y tenía muy buena formación porque salí de, de la escuela normal, clásica. Eh, y era militante eh, se me presentaba con bastante claridad dentro del panorama de las materias que yo cursaba que las materias de historia de la educación realmente hablaban de la dependencia realmente planteaban un modelo eh, latinoamericano bueno, es la primera vez que eh, oíamos hablar de Simón Rodríguez de lo que representaba efectivamente. Bueno, no cabía duda que, que ese era el lugar donde estaba. Bueno, me tiré estar entre y hasta en la mitad de la carrera, como yo antes de segunda. Y, de las dos materias, ¿eh? porque eran, era difícil decir dónde empezaba una y terminaba la otra. Historia de la Educación Universal y Historia de la Educación Argentina en aquella época. Quería compartir con ustedes dos o tres cosas, lo más sintético que pueda, como integrante de la Cátedra. Y pensaba hace mucho tiempo, pero pensaba, pensé en tres, tres elementos ¿no? que me parecen importantes. Y para mí vida fue una experiencia que duró apenas dos años y medio, porque tercer año se interrumpió en junio del 1966 con el golpe de Hunganía. Eh, pero las reuniones de cátedra eran infinitas. Nos reuníamos todo el tiempo, nos encantaba reunirnos, íbamos a la Facultad de Derecho, donde Gregorio dirigía una biblioteca de la UNESCO, que tenía la sede en la Facultad de Derecho. Su preocupación continua por brindarle a los estudiantes herramientas que les permitieran entender qué era lo que ellos mismos pensaban acerca de la educación, acerca del pensamiento pedagógico, eh, que les permitieran llegar a sus propias conclusiones, diría. Eh, yo diría que entonces, como ahora, primaba en la docencia una visión, llamaría evangelizadora por darle un nombre, es una visión de vamos todos a pensar lo que piensa la cátedra vamos todos a aprender la bibliografía de la cátedra para llevarla al examen final Gregorio eh, eh, digo esto como, como crítica general obviamente muchísimas excepciones eh, Gregorio eh, bueno tenía una versión totalmente distinta era una versión que consistía en preguntarles a los estudiantes, permanentemente, y preguntamos a los ayudantes, que éramos todos jóvenes, muy jóvenes, eh, permanentemente, no teníamos ninguna experiencia, ¿no? Gregorio nos escuchaba, cuando nosotros veníamos después de haber leído la bibliografía, la leíamos tres meses antes que los estudiantes, veníamos con nuestras propias preguntas, con nuestras propias críticas, Gregorio nos escuchaba, nos escuchaba, Total paciencia nunca nos daba respuesta jamás recuerdo que nos haya dado una respuesta nos hacía preguntas y más preguntas, más preguntas eh, él inventó, para mí lo inventó el recurso de pedirle a los estudiantes que en los exámenes no solo respondieran preguntas sino plantearan preguntas y, pero lo hacía con, con, ¿cómo decirle? con ingenuidad con total candor, pedía que los estudiantes plantearan preguntas porque, y después pedía que le hiciéramos una lista de todas las preguntas que habían hecho los estudiantes. Le interesaban tanto las preguntas de los estudiantes como su respuesta a nuestras preguntas en, en los parciales. Eh, y voy a agregar dos cositas nada más que ya entran en el terreno político. Eh, yo me di cuenta en ese momento, algunos no se dieron cuenta hasta años después, nos trataba igual a los hombres y a las mujeres. Esto en la Facultad de Filosofía de 1962 no era un lugar común. Eh, hace poco conté en el público, acá eh, en esta facultad, que en aquel momento, las mujeres no podíamos ir a dar examen final con pantalones, llevando pantalones. Y estoy hablando del siglo XX, estoy hablando del 1962. Los hombres tenían que ir con corbata y eso era sencillo porque uno de los muchachos llevaba una corbata, se paraba en la puerta y cada uno que entraba a dar examen agarraba la corbata, se, la ponía, se ponía la corbata para el examen. Pero las mujeres teníamos que ir no podíamos llevar pantalones. Bueno, obviamente, entre varias compañeras eh, nos confabulamos para ir a, ir a dar exámenes pantalones. Nos, nos emplomaron mal, nos permitieron ir a dar exámenes pantalones, no pudimos llevar la protesta. Las últimas consecuencias, pero digo, es el clima, es el clima que, que seguía. las mujeres, no podíamos dar las prácticas de enseñanza de en Mariano Costa, que todavía estaba segregado, lo mismo, pedimos, otra vez nos embromaron, los tiempos estaban cambiando, nos dieron permiso para eh, dar, ese es el clima que se vivía, en ese clima Gregorio te exigía lo mismo, pero te exigía, te, te acosaba hasta que traías tu propia posición a los hombres y a las mujeres. Esta, esto lo quiero mencionar porque efectivamente creo que fue un, es una actitud que políticamente lo marca. Y por último, me acordé con algo que dijo Pablo de una conversación que tuve hace poco con un amigo que fue ayudante de él en la historia del pensamiento en esta facultad de generación se encontró con Gregorio, él me recordaba esta anécdota, se encontró con Gregorio por la calle Florida al día siguiente del golpe de una mía, Desolado, estábamos todos, y Gregorio lo encaró y le dijo, hijito, que era la forma que trataba de desacordar, hijito, ¿sabe qué hay que hacer? porque siempre trataba de mí? ¿sabe? Qué hay que hacer en momentos como este en que parece que todo va para atrás. Hay que volver a <risa> g Hay que. de encarar las ciencias sociales. ¿No? En principio, gracias por compartir eh, este espacio, por compartirlo con muchas de las caras que hace poquito terminamos de cursar en Historia General. Eh, para mí, eh, Gregorio Valda representa eh, más que un compañero de cátedra, un maestro. Este, yo nunca me consideré una compañera de Gregorio. Sí, eh, digo, sí, una ayudante de cátedra, sí, una colaboradora y sí, de alguna manera, este, una alumna, porque de hecho lo fui, lo conocí en un seminario en Flaxo en el año 84, eh, donde él daba, por supuesto, este, fundamentalmente una historia de educación latinoamericana eh, y. Ahí lo conocí, y ahí eh, empezamos a compartir este, momentos que para mí fueron de aprendizaje. Un año después, cuando, eh, cuando Nicolás tenía ocho años aproximadamente, eh, yo empecé, fui convocada en principio por Cecilia para trabajar en Historia General y en paralelo surgió la necesidad de, de Gregorio de tener lo que él denominó como gente propia, porque Gregorio asumió la cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana con eh, una, un grupo que había concursado en el último tramo de la dictadura y que además creía en el valor de ese concurso, cosa que pues, lo demás. Este, nos queríamos mucho este, y estaban en su, en su lugar y con posición beligerante este, adjunta jefa de trabajos prácticos y los ayudantes y Gregorio en soledad y ahí entramos a acompañarlo Darío Roldán que era un historiador que también estaba cursando su maestría en Flaxo y yo yo, que debo haber estado en ese momento, año 85, totalmente loca, asumí el compromiso de trabajar a honor en la cátedra de Historia General de la Educación y en la cátedra de Historia Argentina y Latinoamericana. Eh, me parece que Gregorio sabía, o, o tenía por supuesto conciencia, y le daba este, un poco de, de, de, de, de, de ternura esa situación de tanto trabajo. Este, gratis y, y, y además me decía hijita, este, usted puede reunirse porque tiene hijos marido sí, sí, yo puedo o sea, ir a las reuniones de carne demás. Y, y después me decía hijita, ¿por qué le corre a la vida? quién la corre para hacer maestría? que le te el celeste, el otro bueno, así era este, la relación con él era una extrema eh, afectividad y generosidad y era, era agradable trabajar ¿no? Eh, aún en un contexto de honor, eh, cosa que ahora no, no se me ocurriría. Este, yo siempre, hoy, cuando me sentía a pensar qué podía interesarles a ustedes de mi experiencia personal eh, con el profesor Weinberg, los que fueron alumnos míos saben que yo muero por, este, por las novelas históricas, las novelas dramáticas y en, en general este, por la literatura y tengo en, en mi memoria una frase de una novela de Joseph Conrad donde habla de las generaciones y un poco como de alguna manera los hombres de las generaciones quedan al olvido en el olvido ya no cuentan salvo para aquellos con los que tal vez compartieron un momento fueron respetados, fueron admirados por esos hombres y de alguna manera rescatar los 100 años de edad de, de Gregorio entraría por tierra esta idea de que una generación pase y se la olvida digo, tienen mucho para enseñarnos y, y, y ustedes como alumnos tienen mucho para aprender de sus textos con, con Weimer entonces compartíamos de alguna manera, yo admiraba en él dos aspectos uno que tiene que ver con la dimensión generacional y otro que tiene que ver con la dimensión eh, académica. Eh, si bien yo, desde el punto de vista político, podía tener diferencias con la generación de Weinberg, que había integrado esa idea de, de, de, o que tenía esa idea de la universidad, eh, un poco eh, la universidad íntima, etcétera, que a veces hablábamos sabía eh, yo era peronista y, y eso le hacía también mucha gracia, porque muchas veces me decía, eh, mire, usted sabe que a mí los pelos me salen tremendo. La parte del peronismo, ¿por qué no la da usted? Yo era una pobrecita que recién empezaba y me decía, no, no, usted se pone adelante, da la clase, yo me siento ahí. Costadito. Bueno, si dice algo que no está bien, yo la corrijo. <risa> bueno, esa y, y, y cosas, yo trabajaba en la provincia a partir del año 87 y me decía, a ver, el eh, peronismo ha sobrevivido años. Si usted no va a asesorar, puede sobrevivir varios años más. <risa> no tiene necesidad de se esfuerzo el cuarzo de, de la plata. Entonces, tenía, tenía un humor muy particular. Pero. En esa idea de generación yo admiraba mucho esa, esa producción eh, escrita, ese, ese amor infinito por los textos, por la cultura, esa magnífica biblioteca que tenía, eh, que era un placer sentarse en esa biblioteca con la señora que nos traía unas agüitas, otros requisito sentarse a corregir con él eh, de los trabajos de los alumnos como se le había ocurrido este, y todo esto, digo, en el medio de esa cátedra, con toda esa disputa, donde se le había ocurrido que tenía que dar todos los teóricos para que no lo diera a la Junta, de manera tal que era un esfuerzo sobrehumano el ¿eh? es salvo el peronismo que me lo dejaba a mí, este, y eh, hasta se sentaba y corregía los trabajos, yo decía, no corrige nada, cuando nos sentamos a tomar el examen, no. Se los leía todo, pero si me sentaba al lado y me decía, bueno, yo leí este, usted lo leyó, yo le cerré un poquito, <ríe> así en cruz, este, no, no, es, es magnífico, vos oh, le falta tal cosa, pero lo había leído al detalle, a mí me impactaba eso. Un respeto hacia los alumnos este, terrible, yo admiraba mucho eso, una dedicación a la cátedra, la idea de la cátedra, la, de, la idea de la cátedra como un espacio de compromiso y de enseñanza no solamente a los alumnos sino con los ayudantes, de intercambio ese espacio que en muchos casos sigue existiendo y en otros eh, se ha dejado de lado pero para él la cátedra era un espacio de enseñanza también y de formación y, y... Y que en esa idea de que yo era crítica con, con algunas de sus posiciones, este, por ejemplo, respecto a la universidad, o él era crítico conmigo, encontramos un espacio, un punto de encuentro que fue bien importante, este, que tenía una, una palabrita para eso, que era toda esta etapa de la salida de la dictadura, el reinicio de la democracia, la reinstitucionalización democrática. Y él decía que era un momento esperanzador de la historia. Yo creo que sí, fue un momento esperanzador. Este, y, y, y en las instituciones se vivía con mucho empuje, con, mucha, con mucho desafío, este, ese momento de construcción. Y la idea de que de ese momento había que salir con una sociedad mucho más democrática en sus relaciones. Yo creo que este fue un desafío importante en el ámbito de la universidad y, y un poco de lo que contaba Silvia de las relaciones eh, a ese momento lo que habían vivido, mira, estaban en la carrera y ya estaban terminando o algunos estudiantes que se incorporaban en las, en las, eh, en las cátedras creo que se vivió una apertura bien interesante y que estamos viendo eh, los frutos de esa, de esa apertura la Paz que se eh, Yo, dije, eh, acompañé a, a, a Bainter entre el 85 y el 88. Cuando yo conocí a Bainter en el 84, cuando me incorporé a trabajar con él, a mí me parecía un señor mayor, un señor grande. Ayer saqué la cuenta y yo hoy soy más grande de lo que era Bainter cuando yo lo conocí. Y quiero pensar lo que ustedes piensan. Eh, eh. pero eh, él se dedicaba brutalmente y tenía otros desafíos que él en ese momento, entre el 86 y el 88, era vicepresidente del el policel y sin embargo daba todos los teóricos y preparaba el con, con muchísima dedicación, venía con sus libros, con las marcaciones preparaba cada uno de los teóricos eh, con citas cuando venían pensadores, escritores latinoamericanos ¿vos te acordás Pablo? De lo que traía eh, a dar clases podido intercambiar con en, en varios de ellos y las clases muy interesantes eh, me, lo que también me, me, me desafiaba y me parecía importante era eh, esta idea que para mí era absolutamente nueva que eran muchos de los, de los eh, personajes de, la, de, los, eh, de, de quienes habían hecho nuestra historia, habían generado acciones en educación y demás revisados desde otra perspectiva. Palmer me enseñó a, ra, a revalorizar muchos de estos personajes, entre ellos Sarmiento. Es, yo, la verdad, después me leí tu libro de una introducción que hace revisando la producción de Sarmiento, este, y, y yo en el momento que empecé a trabajar con Weimber con tenía muchos prejuicios vinculados al Facundo, vinculados a, a, a algunos posicionamientos de Sarmiento. Y con Weimer y con le valoricé otros aspectos, la brillante lucidez de Sarmiento para mirar la realidad, para detectar para discutir con otros personajes de su época, este, como el Verde, después de la. De las, de las revoluciones del 48, etcétera, Lo interesante de todas esas discusiones es revalorizar. Otro de los, de los admirados por él, el antepello, pero también Juan María Gutiérrez. Yo descubrí a Juan María Gutiérrez, que es el sector de esta casa de estudios, lo descubrí de la mano de Bandar, de los textos que él traía, del empuje y de los desafíos. Eh, para mí ser fue un ser humano sumamente afectivo, respetuoso, muy humilde a pesar de todo lo que el desafío que era trabajar con él eh, y, y esa, esa, ese afecto lo, lo, que se, lo mostraba con esa hijita creo que dos veces y alguna vez que lo llamé por teléfono y entonces seriamente me decía ¿cómo le va profesora Lanza? pero si no, siempre fue hijita hijita este, esto, hijita lo otro, hijita podría, y, gita, este, y, y, y después otra cosa que yo rescato es sus apreciaciones, su, su, su capacidad de apreciar las situaciones políticas en cada caso. Weinberg estaba en ese momento, trabajaba en una comisión de, de UNESCO, conocido en París, y viajaba, estaba, eh, estaban escribiendo una historia de la ciencia, eh, de, o la educación universal y, sí. este, y hacían sí. unos viajes y había viajado a la Unión Soviética año 87-88 sí. y, y cuando volvió, sí. bueno, yo como porque había miedo si yo contó eh, me dijo, no sabe imagínense, año 88, ahora, ¿no? Usted no sabe lo que es el disparate tecnológico eh, la burocracia. Él había estado en el instituto, no sé si se llamaba de desarrollo científico, científico, no sé cómo lo llamaba, y había quedado impactado con esto. Me dijo, esto desde mi perspectiva se cae a la verdad. Y el se se cayó. se fue. eh, fue. y lo tiró. Y el otro que tenía que ver con la percepción política era más con una sensibilidad este, frente a la pobreza y con una solidaridad uno de los viajes que había hecho a, a Brasil volvió también impactado y dijo, chica, caminamos hacia eso era el año 87, 88 caminamos hacia esta profundización de la pobreza caminamos... entonces todas estas cosas creo que eran con él, eran como un aprendizaje permanente por eso, si tuviera y eh, la oportunidad le diría, mire profesor, la verdad es que yo no fui compañera, pero el gusto fue mío.